Bienvenidos, soy el Padre Pepe. Hoy vamos a revisar en nuestra vida dónde hemos encontrado a Dios en el amor que hemos encontrado en nuestra vida. O sea, en eso nos dice que cuando vienen los momentos de desolación es importante recordar dónde ha estado la consolación de Dios, dónde ha estado Dios con nosotros. Y sabemos que Dios es amor así que hoy vamos a dedicarle un día eh, de oración y se puede repetir durante la semana para revisar dónde ha estado dios a través del amor en mi vida yo le recomiendo que divida su vida en tres eh, periodos grandes el primero podría ser eh, la niñez el segundo la juventud el tercero la vida adulta y el presente eh, y que de ahí eh, pues eh, revisemos en cada una de esas etapas el amor. Eh, sin embargo, es posible que cuando empecemos a orar se le regrese algo de la juventud, algo de la niñez y no pasa nada. O san Ignacio siempre nos recomienda, lo importante no es tener mucho material, sino eh, agarrar el fruto donde se deje. O sea que si nos encontramos que en un lugar hay mucho fruto, eh, hay que profundizarlo, hay que quedarnos ahí. Así que aunque yo siga hablando, usted quédese donde le guíe el espíritu. Bienvenidos. San Ignacio... Siempre nos recomienda, después de revisar los puntos, que es lo que acabamos de hacer, comenzar como cambiando de postura. A veces alguien ha estado dándole clic de diferentes videos durante eh, una sesión larga. A veces hemos estado sentados por mucho tiempo. Y simplemente cambiar de postura nos ayuda a agarrar oxígeno y a comenzar este momento de oración poniéndonos en la presencia del Señor así que si me acompañan y si pueden eh, eh, cambiar de postura es bueno así yo me voy a poner de pie los invito también si están en un lugar donde puedan hacerlo que nos pongamos juntos de pie y vamos a comenzar reconociendo que Dios nos mira y que nos mira con amor nos reconocemos en su abrazo constante en el nombre del Padre y del Hijo que camina con nosotros y del Espíritu Santo que quiere inspirarnos en esta oración nos dejamos envolver en su abrazo nos dejamos mirar por Dios y regresamos a la postura más cómoda, puede ser de pie, pero si he estado sentado mucho tiempo, sentada, el mantenerse de pie a veces es una buena idea, eh, poniendo la espalda contra la pared. Así que eh, nos regresamos escogiendo la postura que más nos ayude estando en la presencia del Señor. Y vamos a tomar un momento para preparar nuestro cuerpo. Ayuda a comenzar con la respiración. Vamos a respirar tres veces profundamente. Vamos a respirar, llenando no los no el pecho, no levantando el pecho, sino tratando de respirar desde el abdomen. Así que respiramos. Llenamos, llenamos totalmente y soltamos. Vamos a tratar de vaciar los pulmones completamente hasta que no quede nada y llenamos. Sostenemos y soltamos. Vaciamos completamente, sostenemos y llenamos. Última vez sacamos todo el aire y continuamos respirando cómodamente, vamos a tomar uh, conciencia de nuestra postura, yo le recomiendo que mantenga la espalda lo más recta posible, eh, pero en realidad es en su curvatura natural, con la cabeza sostenida sobre la espalda, no sobre eh, las manos, ni sobre un sobre la pared, sobre un colchón, todo esto no nos permite orar bien, sino que nos quedamos dormidos. Así que con la cabeza sostenida sobre los hombros y la espalda, y vamos a poner los pies firmemente en la tierra, y vamos a comenzar relajando. Nuestro rostro Reconocemos Todos los músculos de nuestro rostro Y vamos a sonreír Tentar tensar todos los músculos exteriores de nuestro rostro. La más grande que podamos. Y soltamos. Y notamos la diferencia. Ahora vamos a juntar todos los músculos de nuestra cara. Y relajamos. Continuamos en la presencia de Dios Vamos a juntar Los hombros Y a la cuenta de tres los vamos a dejar caer Una, dos, tres Nuevamente juntamos Una, dos y tres última vez, juntamos, sostenemos y soltamos, movemos el cuello hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo. Vamos a juntar los brazos sintiendo el pecho, hacemos hacia atrás la espalda, tensamos y relajamos, de la misma forma el abdomen, tensamos, relajamos los brazos, levantamos para sentir los bíceps, relajamos. Ponemos las manos en forma de oración, hacia un lado, tensamos los músculos de los entrebarazos, hacia el otro, relajamos, cerramos, hacia abajo, hacia arriba, relajamos. Vamos a tensar ahora la, las piernas los glúteos, las piernas, los cuádriceps, tensamos todo y a la cuenta de tres soltamos, una, dos, tres, finalmente las pantorrillas, levantamos de puntita los pies, soltamos, relajamos y le pedimos al Señor que todas mis intenciones y operaciones Bien orientadas, durante este momento Señor, a tu mayor gloria y alabanza. Cerramos los dedos de los pies como si fueran un puño, relajamos, levantamos hacia arriba, relajamos y dejamos que todo nuestro cuerpo se relaje. Y así... Vamos a comenzar a pensar en nuestra infancia. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tenemos de pequeños? Hay muchas cosas en que enfocarnos de nuestra infancia, habrá cosas buenas y malas. Sin embargo, ahora estamos aquí para revisar dónde ha estado el amor en nuestra vida. Vamos a recordar cuáles fueron los momentos de amor en nuestra infancia. Si sí recuerdo haber jugado con mis padres, si sí recuerdo aquellas personas que estuvieron ahí para permitir que creciera, me desarrollara. Hacemos de recordar los juegos de niños y los niños que estuvieron ahí. Recuerdo mis amiguitos, mis amiguitas. Si logré hacer conexiones... en cómo fui descubriendo el mundo y quién estaba ahí para ayudarme a descubrirlo. Pienso... mi padre, mi madre o las personas que fungieron esa función pienso en maestros maestras Tal vez de pequeño no reconocía el esfuerzo de una Navidad que alguien había cocinado, que alguien había puesto ahí lo que yo me encontraba. Pienso en aquellas personas que me enseñaron a caminar, a hablar, a leer, a orar. Toma unos momentos. Para llenarme de gratitud porque en mi infancia inclusive si no fue perfecta no puedo negar que hubo amor y el amor que hubo lo reconozco para revisar los momentos más importantes de amor en mi niñez, de cercanía, de conexión. Y doy gracias a Dios por ello. Doy gracias a Dios porque ahí estaba Él, en el amor que compartía. Gracias Dios, porque sabemos que te hemos conocido. Que hemos conocido el rostro del amor. Pensamos en nuestra juventud, momentos de mayor independencia, de amistades distintas, de caminar con personas nuevas. De descubrir nuevas realidades y pienso quién estuvo ahí conmigo acompañando los años de mi juventud. Pienso si hubo momentos de gentileza, de movilidad de compasión de entendimiento de actividades en la juventud Comenzamos a descubrir las realidades del amor romántico. Pensamos como... Ahí también, aunque esas relaciones no siempre hayan acabado bien, ahí hubo conexión, ahí hubo gentileza. Y doy gracias a Dios por mi corazón, porque se fue abriendo a nuevas realidades en mi juventud. Pienso en aquellas personas que influenciaron mi aprendizaje, aquellos mentores que con paciencia me guiaron me apasionaron por algún tema simplemente me hicieron darme cuenta de mi, mis dones, mi valor. Tal vez fue su ejemplo que lo llevo hasta ahora conmigo. Pienso en esas personas que han sido mentores para mí. Pienso en las dificultades que a veces significó mi independencia. Pienso en las personas que estuvieron ahí viéndome crecer. Encontrándome, encontrándome, haciendo mi camino, y doy gracias a Dios por eso. Pienso en los amigos que acompañaron. mi independencia, mi universidad... mis logros... y doy gracias a Dios porque... lo acompañaba a través de todas estas personas el amor mismo caminando conmigo y me dejo apreciar el don de haber caminado con Dios en mi juventud, aunque yo no lo hubiera visto. Tal vez pienso precisamente en los lugares donde no pude verlo. Tal vez. Los problemas, las dificultades, las relaciones difíciles no nos permitieron darnos cuenta de quién estaba ahí para escucharnos, del gesto de cariño, del tiempo de amistades, de familiares que acompañaron nuestro crecimiento me dio tiempo ahora para apreciarlo para llenarme de gratitud por mi juventud que llegó a ser adultez Tal vez sin darme cuenta, crecí y fui conociendo el amor de nuevas perspectivas. Vez. la experiencia de ser madre, de ser padre, nos permitió darnos cuenta de un amor que nos explotaba el corazón. La experiencia de crecer, de ser ahora el adulto. Pensamos en nuestra vida ahora, reciente, en nuestro pasado reciente. Pensamos en los lugares donde el amor nos ha encontrado. toda nuestra vida se conecta por el amor y vemos la vida que tenemos ahora. Pedimos a Dios que nos muestre ¿Quién ha estado ahí para nosotros recientemente? Quien ha caminado con nosotros? ¿Y con quién hemos caminado también? Pienso en el amor que soy capaz de dar pienso en las personas con las que he compartido quién soy con las que comparto mis dificultades y mis gozos me doy cuenta como ellos están ahí para mí Y yo para ellos también. cosas difíciles recientemente pienso en toda mi historia en todo el amor he recibido toda la vida que corre por mis venas la vida que Dios comparte conmigo y el amor Y me permito sentir el abrazo de Dios. Vamos a tomar unos momentos... despedirnos de Dios, para dejarnos que el amor mismo nos hable, le hablamos y dejamos que nos responda. Digo gracias, Señor, porque en mi vida ha sido marcada por el amor, aunque no haya sido perfecta, que Tu llamado no es a huir nuestra humanidad. Damos gracias porque es bella. Porque hemos conocido el amor. Y en medio de toda la imperfección de nuestra vida. hemos vivido lo más importante hemos vivido el amor lo hemos conocido Empezamos a despedirnos de Jesús. Le damos gracias. Por el don del amor. Por el don de dársenos, por el don de descubrirlo inclusive, si en diferentes momentos no lo pudimos ver, decimos gracias Señor, por tanto bien recibido. Por tanto regalo no merecido, tanta gracia, por tu vida en nosotros. Y decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.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 Que líbranos del mal. Amén. Terminamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un gusto poder orar con ustedes gracias a todos los que nos acompañaron en vivo nos vemos el próximo jueves a las 5 del tiempo este a las 3 de Ciudad Juárez eh, y yo les recomiendo que tomen un momento para quitar el autoplay de, de YouTube Tomen un momento para anotar lo que Dios le haya mostrado durante esta oración acerca del amor en su vida. Es importante eh, tenerlo por ahí, porque cuando vienen las dificultades es lo primero que olvidamos. Así que eh, apúntelo y que el Señor nos siga encontrando en su amor. Amén.